Puedo creer que haga algún de estos tipos de videos. Lo prometido es deuda. ¡Hola a todos mis amigos y amigas! Hoy vamos a jugar Timmy. O digamos, el juego de Craft. Ustedes ya lo conocen, ¿no? So, es una persona inglesa entonces debe ser que los de habla hispana no lo conocen pero yo soy el único que los conocen dime el juego que en serio ya quería que sea gratis ay miren allí hay algo my daily reward Ok, medio bailarina. Sí. Ay no, puro sonido. Pero a ver, a ver, a ver. Si no me escuchan tanto, lo siento. Eh, es la razón porque ya saben. Eh. A ver, ¿para quién? entiendan esto es um, el la ciudad del youtuber inglés no de habla hispana para que entiendan y ese youtuber um, de Estados Unidos um, es un fan de Pi completamente miren miren a ver Vamos a entrar acá Que yo ya he jugado y ya he conseguido el final A ver Sigo esperando por más Porque sí que bobada Y no jugar con nadie 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En todos, Legion Mall, por la razón que. Sí, todavía no han creado el episodio 2. Todavía no han creado el episodio 2. Voy a bajar un poco el volumen. No, le voy a subir un poquito, un poquito. Ahí deberían ustedes escuchar perfectamente. Porque hice un video prueba. Y ahí se escuchaba pasito. Pero como yo escuchaba. Hmm. Ok, ahí en cambio aparece. El nombre antiguo, Timmy Beta Game Test Saver. It's time to my free es tiempo de conseguir mi, mi Robux gratis. Estoy traduciéndoles. Hello. Hola. ¡Hey! hey. ¿Dónde están? ¿O ¿Oh, quién es? En ¿Qué es Chris Craft, ahora, oye, tú, ay, no, es muy rápido. No se fue. El otro jugador se fue, ¿por qué me tiene que pasar esto? Bro, necesito a alguien que me ayude. Estoy frito. Re frito. Re ultra fritisimi. No, ya vete. Vete a este mundo, máteme, monstruo. No llamateme, monstruo. Dale el volumen a eso! No, sobreviví por 4 segundos. Perdí como un sobreviviente. Dime, eh... Y es que antes valía 25 Robux para entrar porque era beta. Y ya terminó su beta. Entonces... Como me di cuenta, jugadores, casi nadie se está uniendo. Por lo que sí, ya saben, casi todos... Lo sabía, lo sabía. Creo que hay un... Oye, baby mamá. Oye, se señora mamá. En... Oh, baby mamá. Oh, bebé mamá. ¿Por qué estamos aquí? Este lugar apesta. Pues Timmy, deberías ir... A ver, voy a revisar si es verdad. ¡Espera, hay un montón! ¡Come with me, baby! I'm with me! <laughs> How to play? Antes era de otra forma ¡A mí nunca me toca como monstruo! ¡No! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Oh, ¡Lo hice! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo bien cerca! ¡Bien cerca! ¡Player! ¡Player, por favor! ¡No! ¡No! ¡Quieren escoger ahora! ¡Ei! ¡Ei! ¡Ei! Escogieron el... Ay, ellos ahora... Ya me di cuenta de algo Y es que siempre escogen el bot A ver No suena nada Ja. Debe sonar re pasito, a ver ¿Qué rayos debería conectarse en este momento? A ver. ¿Qué rayos? Algo raro le pasó. Chicos, algo raro le pasó a mi audio. No escucho nada. ¿Se me fue? Sí, no se me escuchan ni los subs. Eh, algo raro pasó. Algo raro pasó. Esperen. Sí. Debería escucharse. ¿Qué rayos le están pasando a estos audífonos? Escúchame, por favor. ¿Qué rayos le está pasando? Mi cámara incluso está rota en este momento. audio, se me quedó. Ay, Dios mío Algo raro pasó Miren Ah, debe ser que lo La, de eco. ¿La había hecho mal Era eso <risa> Back to a Wayfind way Creek Ah, yo encontré te encontré Wayfind Creek Esperen, que vamos a buscar algo. Se llama Wayfind Labs. Wayfind Lava bears. Por fin, Lava o Lava Bears. Como ustedes le digan. 25 tweets. Two days. Secrets, secrets on the front. Secrets, secrets are someone. They smell I believe Go mm mm mm, mm, mm. mm, mm, mm, mm, mm. Lapa, lapa, the storm another Dios mío. Master Illusionist. Timmy en Realise. O sea, el estreno. En serio, yo ya me voy a morir. Me voy a morir. A ver, ops. Abre. A ver. Ahora ustedes escuchan. Ustedes escuchan. Ustedes escuchan. Ahí lo sube un poco. ¡Ah! No, lo siento, audífonos. Así suena. Así suena, mamá mía. Le voy a bajar un poco el volumen en Roblox porque... Ay, Dios mío, ya no sé ni cuántos gráficos tengo, Janice. Ok. Huh. Vamos. Lo siento por los del audio. Otra vez lo siento. Pero ok, F. Y eh, iba a decir un secretillo. Con mi videojuego, ¿ah? ¿eh? Creo que va a ser cambiado. Si sí, el videojuego va a estar eliminado por algunos días. Creo. Es que, no sé, no sé. Pero, díganme ustedes. que La cámara se me rompió. Se me invirtió, se me invirtió. Ahora, ahora se me va para arriba. No es como yo lo controlo, diga. Ven, hago así, hago así y se me baja automático. Les hablo en serio, yo no ni le estoy haciendo. No, rayos, rayos, rayos, rayos. Acá. ¿Qué? ¡Uah! Lo no, tonto es que no entiendo. Se me bugueó. Uh, Esperen, me voy a volver a resetear. Miren, es que miren. Miren, miren, miren, miren. Miren en dónde está el bus, díganme. Díganme, díganme. Mi cámara se bugueó a toda. No es como yo lo contra... Wee. Wee. Wee. Wee. Dexter Place. No me diga... No me... Alguien me envió una solicitud. Luciano, 200 algo. salvo. Pueblo teammate? Acepta el trade. The clown, the trade also, I yeah, I why a the <laughs> Ay, Dios mío, uh, dig on me, dig on me y también lo siento si es que a ver no tengo casi nada de monedas y no sé ni cómo tener ah, yeah, a shield and trick! yes my friend I had just blockeded this one potions yes. shop is yes, closed no tengo nada de nada. Eso vale mucha mucha poción. Aquí, Game Passes Servip Premium Season Pass 1. Ah, los pases. ¿En dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están? Dun, dun, dun. Ah, todavía tengo mi Double XP. Se llama Way Finder. Venga, busesot. Ahí. Ven, si voy abajo La cámara ya se me va abajo Se me bloqueó la cámara Se me... Sí, se me dañó completamente La sensi... Miren cómo Clic para moverse Modo de clic. Denunciar Elige palabras escojan pinche player! ¡Escojan player! ¡Player! ¡Sí! ¿Cuándo me va a tocar? A mí ser el jugador matanza. Espero que ya me toque. Porque en serio si ya corto este video. Hasta que me toque. Si la vida no me quiere dejar dormir. Lo hago. ¡Chicos! Se, ¡Casi se me olvida! ¡Suscríbanse al canal y activen la campanita! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué skip! ¡Le di el... ¡No! ¡No! ¡Oh, ¡Ya vimos esta escena! Miren, miren, en sus carotas. Miren, ay, ¡Ah! uno se fue sin nosotros. No, the the power went off when Kayla and I came to buy the gift card. We were searching the place for a cashier, but we couldn't find anyone. We heard footsteps. Come and check it out. Oh, we heard that too. So wait, if that wasn't you guys stomping around, who was? No, le toca este. Yo soy un expertísimo en este mapa, casi me lo termino. Y estoy diciendo la verdad absoluta. Casi me lo termino completamente, pero el tiempo no me daba y me valió. No, no me mates, vete de este mundo. Ay, Dios, Dios mío, Dios. Esto significa que lo necesito en algo más. ¡Ah, una llave! La necesito en una de estas. Así puedo ir muy rápido. Aquí puedo escoger. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Así Pues sí. Ok, vamos, vamos, vamos, my friend. Voy a revisar si acá hay llaves más importantes. No cero llaves. Cero llaves es casi parecido casi parecido a Piggy pero no, no es un juego copia de Piggy y les hablo en serio el mismísimo youtuber dijo eso ahí está uy no, uy no no me mates un pinche monstruo como sea como te llames no me mates, te lo suplico, señor. ¡No! ¡Mató a mi compañero! No puedo permitir que ahora me pase eso mismo conmigo. A ver, dime las cosas que... ¡Qué! ¡Ah! ¡Me mató! Me mató. Ay, Dios. Eh, mamma mía, casi. Eh, Suscríbanse, activen la campanita y, obvio, dar like a este video. Apóyenme un montón en Patreon. Ya tengo nuevo Patreon y las páginas web. Mi página web oficial Que también estará en el link de la descripción Pero chicos En serio ya creo Que se ve muy bobito Que juegue casi esto Ya, ya son casi las 9 my friend Y voy 21 minutos de gameplay Pero pues Espero que hayan encontrado la pieza de rompecabezas Del anterior video Acá también hubo uno en alguna parte. Ustedes creo que lo están intentando encontrar en este momento. Que es muy fácil. O oh, difícil. <risa> y lo siento otra vez, audífonos. Entonces, muchísimas gracias. Otra vez, lo siento. Le voy a bajar. Muchísimas gracias por ver este video. A todos y a todas. Gracias por ver. Sí, gracias, gracias. Por favor, apóyenme en Patreon. Por ahora no pueden pagar, pero hay publicaciones públicas. Públicas para todos, para que todos vean gratis y sin nada de preocupaciones con pagar a algún mecena o Patreon. Entonces, como digo yo, este es El Mundo de Matías, y muchísimas gracias por ver, nos vemos mañana en otro video, adiosito, o creo que lo van a ver hoy, o sea, mañana, domingo.